Aquí vamos nosotros, con nuestra fe puesta en un año nuevo. Días que prometen comienzos. Nuevas posibilidades de equivocarnos o hacer bien las cosas. La esperanza de empezar de nuevo. Y ahí están ellos, al otro lado del espejo. Encontrando sus deseos y sueños mermados en miedos, traiciones y malos recuerdos. Otro año más. Suspiran. Y en los próximos días se refugian en la rutina y el café, para no tener que lidiar con los pensamientos intrusivos. Y entonces nos encontramos todos en el punto medio del presente, nos reconocemos y el inicio del año deja de ser lo que esperamos que fuera, solo para ser como debía ser.